Las estrellas iluminan mi habitación Sin verlas las llego a ver con mi corazón Y escucho su silencio intenso, su rumor Y después me duermo lleno de candor Sé que está siempre presente Presente aunque no te vea No quiero que regreses solo una vez Quiero que vengas siempre y después Más de uno piensa que estoy loco me da lo mismo, ni siquiera me conocen. Regresa siempre porque no me deja, porque estamos liados como una madeja. Las estrellas iluminan mi habitación, sin verla las llego a ver con mi corazón y escucho su silencio intenso, su rumor y después me duermo lleno de candor Con la luna estuve hablando anoche y me dijo que ella la ve cuando viene y que trata de avisarme su visita y que sabe que nadie y nada lo evita, pero nadie puede saber lo que siento y me gustaría que los demás lo vivieran, porque me gustaría todos conocieran la visita de los que amas en algunos modos.